Sumer, nacido, perdón, tengo que corregir, el 6 de enero de 1811 y muere el 11 de marzo de 1874. Senador de los Estados Unidos y de Massachusetts. Como abogado académico, poderoso orador, Sumer fue el líder de las fuerzas contra la esclavitud en el Estado y líder de los republicanos radicales en el Senado de los Estados Unidos. Durante la guerra civil estadounidense, durante la reconstrucción, luchó por minimizar el poder de los ex-confederados y garantizar la igualdad de, de derechos de los liber, libertos, o sea, de los esclavos. Fue tan agresiva su lucha por la defensa del hombre esclavo que hubo un demócrata eh, que fue capaz de darle con un batón, le introdujo un batón y por poco muere. Por, por el control, entonces cayó en una disputa con el presidente Ulises Grant, un compañero republicano por el control de Santo Domingo, lo que lo llevó al despojo de su poder en el Senado y su esfuerzo posterior para derrotar la reelección de Grant. Zuber cambió de partido político varias veces, a medida en que las coaliciones contra la esclavitud aumentaron, cayeron en las décadas de 1830, 1840, eh, de fusionarse en la década de lo, del Partido Republicano, de forma tal que este señor, fue capaz de recibir un batonazo que por poco lo mata y tuvo problemas con el presidente Ulysses Grant porque se opuso siendo senador atiendan quién es Charles Sumner el por cual le cambiaron el nombre de Rafael Corporán. Charles Sumer, siendo senador, primero es un defensor de los hombres esclavos. Entendía que todos los hombres eran iguales. Después tuvo una discusión con el presidente de Estados Unidos porque quería adueñarse de la parte de Samaná. O sea, Buenaventura Báez, ese rastrero que puede ser de cualquier partido de los presentes, Buenaventura Báez hubiese sido ahora, tuviera vivo fuera o del PLD o fuera del PRM. Buenaventura Báez, porque en esos partidos es que hay bandidos así. Y Buenaventura Báez le estaba vendiendo a Estados Unidos la península de Samaná. Y este señor, Charles Sumner, siendo senador por Massachusetts, se sube en el Congreso con su capaz de orador y libra una lucha titánica para que Estados Unidos no siga comprando terreno ajeno. Si este señor no se para con firmeza, hoy Samaná no fuera dominicana. A Samaná tendríamos que entrar con pasaporte. Samaná hubiese sido totalmente americana y lo más probable que a esta altura del juego se hablara inglés. Y este señor, Charles Summer, es quien, siendo senador, se opone a que Estados Unidos compre a Samaná, a Buenaventura Báez y al grupo de bandidos. Además de eso, un sobrino de él es quien escribe una historia interesante con muy buena fotografía que se llama La Villa de Nabo, que es sobre la intervención norteamericana en el 1916. Y por las fotos que él saca en esa, en, esa, en esa historia, se ve que tenía una actitud democrática y de denuncia al golpeo y al maltrato que produjeron los invasores en el 1916, ese es un sobrino de él, de Charles Sumer, o sea que además de haber defendido el que no se vendiera a Samaná a Estados Unidos y que hasta le trajo problemas, que lo sacaron del Congreso por esa actitud de la defensa de los, de los hombres esclavos y de oponerse a que Estados Unidos siguiera comprando terreno a países extraños, como era el caso de comprarle la península Samaná, que hoy, qué penoso fuéramos, que Panamá, Samaná, fuera parecido al canal de Panamá, que es totalmente americano, aunque ya debieron habérselo entregado a Estados Unidos, a Panamá, que se le venció en el 1994 entonces se propone se logra en el congreso cambiarle el nombre de este distinguido senador que tiene en la república dominicana compromiso histórico con este hombre de haber defendido en este momento deberían estar los hombres de sabaná el licenciado fernández Libertad Burgos, que vive allá también en Samaná, eh, también José Joaquín y todos esos ciudadanos de Samaná deberían estar tristes, porque ese, Charlie Sumer fue quien le defendió que hoy Samaná, por lo menos, fuera de la República Dominicana. Además, es un relajo con la cultura y con la historia. Cambiar nombres que pasen de 50 años es una oposición. Es una oposición hasta el valor histórico, el valor antropológico, el valor de los museos y del pasado. Cambiar nombre de ciudades. Descalle, habiendo tanto espacio donde colocarle un reconocimiento a este señor llamado Corporán, que no quiero entrar hoy en detalle, pero da pena que, que lo que aquí se, re, se retoma de Corporán es que fue un hombre muy pobre, pobrecito, <risas> ay pobre. Limpiador de carro, limpiabota, y que al final logra todos esos pasos a pesar de. Y al final muere como un limpiabota. Al final muere como uno de los que limpian carros. Al final muere económicamente jodido. Pero hoy no me cabe a mí hablar mal de Corporán sino de elevar la categoría de Charles Sumer, el por qué. O sea que es un crimen, además en esta misma semana, proponer que se le quite el nombre de Eugenio María de Hostos, el hombre, el sembrador, el hombre que fue capaz de demostrar que con educación se puede hacer revoluciones que con la educación se puede hacer una sociedad